Se me va a arruinar el juego. Po. Hey guys. De vez en cuando me llega un comentario al canal de algún creador de YouTube que dice, estamos juntos en esto, eh, aquí está mi sub para, para que tú también sube, básicamente el follow-back. Si me sigues, yo te sigo. Si te suscribes, yo me suscribo. Me hizo pensar en la relación que tengo con ustedes. Es como... Nos daremos algo, eh, ustedes me deben me deben un like, un suscribir ¿Ah? Y al revés como yo les dejo algo si es que ven este video y Estoy como me, pre... me lo pregunto Cuando era más activo en Twitter había algo como cuando no respondía a los mensajes o no seguía de vuelta, se les decía que eran divos, personas vivas, Se ah, suponía que uno, si te seguían tú, era tu deber de él. Se vuelta. Y ahí hay unos perritos. Igual son prácticas que se recomiendan a la empresa. ¿eh? Sitios como puro marketing, eh, casas de periodismo, entre otras cosas, recomiendan esa práctica. Pero para marcas. Ahora, no. estoy de acuerdo con cómo maneja cada uno sus redes. Lo que sí me llama mucho la atención es esa sensación como que es un deber. Y si estoy de acuerdo con que, bueno, pues deberíamos ayudarnos, bacán. Y si no estoy de acuerdo, también bacán. ¿Qué pasa con nosotros? Ustedes, tanto como yo... Somos los que mantenemos este canal vivo. Así como yo mantengo la ropa limpia. Eh, voy a hacer esto de nuestro canal. Bueno, listo. Ahora tengo que. Oh, que estamos amarillos, hermano. Ahora voy a buscar a Kitten, vamos a ir a. a no sé dónde, en Redam. Y eso sería todo. Debería ser... O sea, en lo particular siento que ustedes, si quieren ver este video y no le dan like o no se suscriben, están en todo su derecho y nunca me van a enojar porque no lo hagan. Bueno, ustedes, hermano. Siento que yo no les debo nada a ustedes, pero aún así es bacán. El feedback que se hace es una aliciente para seguir haciendo. no sé. Eso, todo lo demás es, bono. todo lo demás es ganancia para mí. Y ojalá no sea tan bien para ustedes. ¿Por qué hace tanto tiempo? ¿Nego? ¿Voy a ir a Alcalá? de cumpleaños de mi sobrina, así que se te el regalo. El viernes voy a tener una edición especial del Power sobre el café. Así que cualquier pregunta que tengan sobre el café, cómo prepararlo, cuál es el mejor café, lo que sea, voy a tener un invitado especial hablando del café. Del like, suscríbanse, compartan, si es que quieren cosas Si bien las personas podemos comportarnos como marcado, capitalizar. hoy estoy tratando de hacer un vlog acá, par y pasa.